La oficina de conocimiento abierto pone a tu disposición a través del repositorio institucional la producción académica, científica y cultural desarrollada por nuestra universidad. ¿Cómo acceder al repositorio institucional? Para esto tenemos dos alternativas. Introduce la dirección ri.umx.mx en cualquier navegador o bien entrando a la página de la Universidad Autónoma del Estado de México www.umx.mx donde en la parte inferior izquierda encontrarás el símbolo del repositorio institucional RI. Este icono te direccionará automáticamente. En la página principal encontrarás el buscador general y dos menús, Buscar por y Servicios. En Buscar por, Comunidades, Fecha de Publicación, Autor, Título. La búsqueda por comunidades te despliega las comunidades y colecciones existentes en el RI como son Artículos científicos. ...audios que pertenecen a la categoría de colecciones y las diferentes comunidades de la UAM... ...como son cuerpos académicos, centros universitarios, centro de investigación y estudios avanzados, entre otros. En la búsqueda por fecha de publicación, muestra un listado de producciones académicas... ...de las diferentes comunidades que se pueden listar de acuerdo al año y mes de publicación. Por ejemplo, si queremos limitar nuestra búsqueda a solo las producciones publicadas en el año 2013... Basta con seleccionar el año y el mes que queramos y nos listará solo las producciones correspondientes a esa fecha. La búsqueda por autor nos despliega la lista de los autores de las diferentes producciones que se encuentran en el R.I. Este listado lo podemos ordenar por la primera letra del apellido del autor o introduciendo el apellido completo. El segundo submenú ofrece los servicios Miruemex, el cual es para usuarios registrados y el servicio OI PMH para la comunicación con otros repositorios. La siguiente sección muestra Comunidades en ruamex Total de documentos y documentos por tipo. En Comunidades ruamex los documentos que se encuentran depositados en el repositorio se clasifican primero de acuerdo a la secretaría a la que pertenecen y posteriormente en cada uno de los diferentes organismos y facultades que integran esta universidad. En total de documentos, muestra el número total de documentos depositados en el repositorio institucional. Por último, documentos por tipo, muestra los documentos clasificados en artículos científicos, audio, documentos no académicos, e-prints, imágenes, libros, legislación universitaria, mapas curriculares, planes de estudio, programas de unidades de aprendizaje y tesis. En el lado derecho encontramos la sección que permite seguir las noticias del repositorio en las principales redes sociales de la universidad, en las plataformas de Facebook y Twitter. ¿Cómo realizar una búsqueda en el repositorio? Primer paso. Escribe el título, tema o palabra clave en el buscador general. Los resultados se muestran clasificados por comunidad, colección o ítem. Segundo paso. Accede al resultado esperado. Como puedes observar, te despliega una página que contiene las características generales de la producción que consultaste. Tercer paso. Dar clic en el link Visualizar Abrir. Al dar clic automáticamente te genera la descarga. ¿Cómo realizar una búsqueda avanzada? Para este ejemplo, realizaremos la búsqueda del libro Acceso Abierto cuyo autor es Peter Zuber. Primer paso, das clic en Búsqueda avanzada. Segundo paso, si sabes a qué dependencia universitaria o colección pertenece lo que estás buscando, elige una de las opciones que te despliega el combo box de buscar. En este caso, seleccionaré Todo Río Tercer paso. Como palabra clave, selecciono autor e ingreso Peter Zuber. También se sabe el título, así que nuestra segunda palabra clave es acceso abierto. Cuarto paso. Al dar clic en buscar, despliega el resultado de tu búsqueda. Como te diste cuenta, es sencillo realizar consultas. La oficina de conocimiento abierto te hace la invitación a que hagas uso del repositorio institucional. Adopta la libertad que brinda esta caja de herramientas.